Bueno, habíamos comprometido una entrevista con el ministro de Economía, José Luis Parada, le agradecemos por su gentileza, nos ha concedido la entrevista en medio de una gran tarea que hoy están cumpliendo, ¿no? porque lo que se estimaba que iba a haber una gran cantidad de gente haciendo fila para cobrar eh, su bono universal, se está cumpliendo. Gente que ha dormido en las puertas de los bancos, no sabemos con qué intención se malogran su salud. ...lograr ese pago, lo van a hacer, en algún momento les va a llegar a los 500 bolivianos, y, y, y hay algunos que actúan con demasiada imprudencia, ¿no? Incluso tenemos información de que la próxima semana se va a ampliar el horario de atención en los bancos, pero nosotros lo vamos a confirmar con el ministro, por supuesto, y por ello lo tenemos hoy como invitado en el programa Micrófono Abierto de Panamericana. Señor Ministro, inicialmente, a manera de evaluación de lo que está ocurriendo en este momento con el pago del bono universal, ya nos imaginamos todo cuánto ocurrirá en los bancos porque también se está haciendo el pago de sueldos y salarios de la administración pública, es decir, debe haber mucha gente en este momento a la espera de hacer eh, su, su cobro. Eh, eh, nos dieron el dato de que se había caído el sistema para el pago de este bono universal. Señor Ministro, eso sería grave, ¿no? Hoy la gente haciendo fila y que se caiga el sistema... Sería terrible. ¿Qué ha sucedido, ministro? ¿Por qué surgen estas versiones? ¿Cómo está? Muy buenos días. Le escucho el país y el mundo a través de Panamericana. Buenos días a toda la audiencia de Panamericana en el país y el mundo. Bueno, este sistema que tenemos de ayuda transparente con transferencia de bonos nos ha permitido en este momento, en 30 días, haber realizado 3.616.369 pagos en un mes. Eso quiere decir que hemos pagado un promedio de 250 mil pagos de lo que son los distintos bonos, canasta familiar, todo lo que es bono familia y renta dignidad en el sistema financiero. Esto nos demuestra de que hay una capacidad muy buena de pago en todo el sistema con un con horario restringido acuérdate Juan José que en abril parte de abril trabajamos de 8 a 12 solo 4 horas después tuvimos que ampliar de 7 a 12 y efectivamente a partir de la próxima semana se va a trabajar de 7 a 15 o sea de 7 a 3 de la tarde las 8 horas con lo cual ya esperamos normalizar nosotros Técnicamente recomendamos postergar el pago el 30 de abril, eh, empezar el pago del bono universal el 30 de abril, porque teníamos ahí los jubilados, los rentistas, porque se les paga el primer día hábil, como el primer día hábil que no iban a funcionar bancos era primero, pagamos, dijimos se posterga el bono universal, cuidando sobre todo la salud de las personas adultas sobre todo personas mayores adultas y personas de la tercera edad que iban a cobrar el 30. Porque ahí muchas veces hemos tenido la experiencia que las personas adultas mayores, inclusive sin que sea su día de carnet, se van a la cola a cobrar. Es una costumbre que tienen y haber sacado de la cola. Entonces, para eso, para cuidar la salud de ellos, fue que postergamos hasta ahora el 5. Con la recomendación de que no se aglomeren, de que iban, íbamos a tener, no íbamos a tener problemas del pago. Y hoy día sucede lo mismo, eso que estás diciendo, porque tenés toda la información de la radio de distintos lados, la gente desde anoche estaba haciendo cola para cobrar el bono universal. Y hoy día no es que se cayó el sistema, lo que pasa que el ancho de banda que tiene todo el país son 40 megas, y en este momento la utilización está en 39.3, está al límite. Quiere decir que hay una utilización casi total de las megas Por eso es que está lento el sistema cuando va a la consulta, cada banco que va metiendo, porque los beneficiarios del bono universal van a oscilar entre 3 millones y 4 millones. Entonces hoy están los de 50 a 60 años, pero... Estamos pagando también los sueldos y salarios que corresponden al sector público. Entonces, estos cuatro días dijimos que íbamos a tener una saturación y dijimos que tengan paciencia, porque los de 50 a 60 que no cobren esta semana pueden perfectamente cobrar la siguiente, no tienen ningún problema, pero con ocho horas de atención la próxima semana se, se facilita mucho y los pagos pueden aumentar ...y se puede desagotar... ...a mí me preocupa lo que vos has dicho en este momento... Eh, ...Juan José... ...de que se pueden enfermar... ...imagínate con este frío... ...hacer cola... Cuando sus 500 van a estar ahí... ...no van a tener ningún problema... ...y es más, se ha habilitado una página web... web ...donde usted puede consultar... ...si es beneficiario o no... ...no tiene que ir al banco... ...entra a www.boliviasegura.gov. Www mete el carnet, inscribe el carnet y ahí le sale, usted es beneficiario no es beneficiario, porque está cruzado con todos los fondos, con todos los bonos pagados anteriormente. Por lo tanto, aquí el problema básicamente es que la gente que estamos pagando sueldos y aparte han ido toda una cantidad de gente, está saturando la capacidad de ancho de banda de, de lo que existe en Bolivia. Entonces... Eso es un tema estrictamente técnico y pedimos eh, paciencia en todo lo que es. Se va a ir liberando, conforme se vayan liberando los pagos, también el sistema se va a ir acomodando y bajando posiblemente este ancho este uso de ancho de banda que estamos al límite. Qué impresionante, ¿no? Es decir, usando casi la totalidad del ancho de banda que, que tenemos en nuestro país, todo se decide en este momento enfocados hacia los bancos, ¿no? Hacia el pago de estos beneficios. 39.3 megas de las 40 que tiene el ancho de banda. Impresionante el dato. Bueno, y la configuración que usted nos da, ministro, es extraordinaria. Para un poco tranquilizar más a la población, ¿no? A esa gente que está un poco desesperada por hacer el cobro de este beneficio. A partir de la próxima semana, trabajarán los bancos de 7 a 3 de la tarde, 8 horas continuas a partir de la próxima semana. Por lo tanto, no tienen por qué desesperarse favor, bien decía el ministro, puede encontrar un resfrío por pretender eh, llegar primeros a la fila y quedar durmiendo en, la, pues, en las puertas de un banco. Se van a resfriar y después eh, de los 500 bolivianos que reciban van a tener que utilizar para comprar medicamentos para curar su resfrío. No tiene sentido, ¿verdad? Hay que ser un poquito más eh, prudente, más, más coherente y más querendón de su salud. Eso es lo que queremos, que ustedes se protejan, que por favor no se enfermen, que no tengan que hacer un esfuerzo innecesario. Ministro, un tema que nos ha dejado muchas dudas, cuando se anunció el pago de este bono universal, se dijo que los bolivianos que regresen del exterior, aquellos que no cumplan dos años de residencia en el país antes de la emisión de estas normativas, no van a poder cobrar este bono. Pero hay muchos estudiantes que están retornando del exterior y sin duda que este apoyo va a significar mucho, por un lado. Por otro, eh, nos decían algunos eh, funcionarios de los bancos cuando fuimos a hacer alguna transacción comercial en la ventanilla y preguntamos si había alguna forma de detectar que una persona había retornado recién hace un mes, hace dos meses, hace un año, decían no, no, no tenemos en sistema ese dato. Es decir, que todos los que han retornado del exterior los están repatriando, ministro, van a poder cobrar este bono, ¿no? Así no cumplan una residencia de dos años en el país. ¿O, o cuál es el propósito de esta eh, decisión que se ha tomado de parte del gobierno? Porque la anunció el ministro de Defensa, Fernando López. A ver, eh, en primer lugar, eh, yo te agradezco la introducción sobre el tema de salud de la población. Esa es la principal preocupación de la Presidente de que no se enferme no tengamos Dios quiera que no tengamos ni un muerto más por el tema de coronavirus Peor, estamos entrando a la época de invierno, de frío entonces esa preocupación ella siempre la ha tenido y es lo que siempre tiene en la cabeza de que lo que se haga no sea para provocar más enfermos entonces por eso ahora gracias por la introducción que me hace para Panamericana para decir de que tengan paciencia se les va a pagar, la otra semana va a ser mucho más fácil en todo lo que es distanciamiento social, porque se va a trabajar ocho horas. Con relación, sí, efectivamente, en un decreto pusimos de que eh, aquellos que no estuvieron dos años de residencia no podían cobrar los bonos. Entonces, en primera instancia, eso sí tiene un cruce con el tema de migración. Entonces, ahí es ahí donde podés identificar fecha de entrada ...de la persona, con lo cual no entraría al pago del bono universal. Así que eso es lo que está dispuesto en la norma. Ahora he visto de que el gobierno, y hemos visto de que era necesario, porque muchos bolivianos están pensando y están ya en, en lo que es el retorno. Porque este es otro fenómeno que nos da el tema del coronavirus, el problema del coronavirus de que mucha gente se siente segura en su país. Entonces el gobierno nacional, la instrucción de la presidenta y el gabinete están trabajando, el ministerio de gobierno, ministerio de defensa con cancillería en ver la repatriación, pero cumpli cumpliendo ciertos protocolos que tienen que tener. El otro día estaban viniendo aproximadamente un bus, se, los, eh, se pidió que se cumpla con estos protocolos y al volver se encontraron que habían como 20 infectados. Entonces, lo que se está haciendo es proteger el país en este momento y los que vengan cumpliendo los protocolos, que es una cuarentena, una vez llegada una cuarentena de 14, 15 días, lógicamente ellos lo que tienen que hacer en este momento es anoticiarse en el consulado y enviar para ver después la forma de trasladarse. Entonces... Vamos a revisar, estamos viendo, pero en primera instancia estos, eh, estas personas no recibirían el bono. Bueno, eso habría que revisar, bien dice usted ministro, porque gente que está llegando al exterior con mucha dificultad ha podido cumplir eh, todos los requisitos, no el pago del avión, tiene que estar en cuarentena 14 días, tiene que pagar un hotel. Es decir que hay muchos estudiantes que prácticamente están haciendo un gasto que no estaba previsto, pero quieren, como bien dice usted, retornar a sus hogares, ¿no? Y que mejor protección, qué mejor cobijo, qué mejor afecto que el de la casa, ¿no? De los seres queridos. y A lo mejor había que revisar, ¿no? Tal vez el propósito cuando decía el ministro de defensa sobre el impedimento para pagar a personas que habían retornado no antes de los dos años, antes de, em de emitirse estas disposiciones, eh, tal vez pueda ser referida a que en la frontera, ¿no? Que se temía que gente solo entre al país para hacer el cobro y luego retornar al país donde vive, pero hay formas de control, ¿no? Gente que entra del exterior está haciendo cuarentena, donde tiene que darse más de dos semanas por lo menos en revisión, pero bueno, toda normativa es perfectible, eh, ministro, como bien dicen, no hay nada escrito sobre la piedra, ¿no? Solamente los diez mandamientos, pero todo es perfectible, como este tema, ministro, que nos ha preocupado y que lo hemos comentado al iniciar el programa de hoy, la imposibilidad de varios sectores de pagar créditos desde junio. Claro, esto genera un comunicado de la AFI ¿no? que instruye que las entidades financieras a partir del mes de junio tienen que comenzar a recibir los pagos conforme al cronograma de operación crediticia. Eh, abren la puerta para que uno pueda ir a negociar con el banco cuanto más le pueden ampliar esa eh, posibilidad de que no pague, por concepto, el crédito, intereses, eh, capital. Pero, claro, muchos dicen los bancos no van a tener la consideración humanitaria de decir, le vamos a dar seis meses más. ¿Y hacia dónde apunta la observación, ministro, que cuando se promulgó esta ley extraordinaria de reprogramación de pago de créditos y servicios básicos, obligaba a las entidades de intermediación financiera a postergar el pago de capital e intereses de sus prestatarios hasta seis meses después del fin de la emergencia sanitaria? El próximo 10 de mayo no es el fin de la emergencia sanitaria, ministro, ¿no? Está eh, aplicándose una cuarentena eh, dinámica, es decir, que sigue la cuarentena. Por lo tanto, eh, no hay forma de decir si sí. desde el 10 de mayo ha concluido la cuarentena, la emergencia sanitaria, y, y comienzan los bancos a hacer el cobro correspondiente. ¿Por qué le hacemos la eh, introducción al tema? Porque hay sectores que han eh, mostrado su disconformidad, ¿no? Los microempresarios, los pequeños productores. Hoy un transportista nos llamaba y decía, tendría que salir a trabajar hoy para pagar mi crédito en junio. Y voy a tener que hacerlo entonces en horas en las que no me encuentre la policía ni los militares para transportar a gente de manera eh, eh, oculta para así lograr esa recaudación. Los artesanos dicen, no, imposible pagar en junio, difícil. Pero otros dicen, como los microempresarios, hemos sido engañados, porque el espíritu de esa ley era seis meses, hemos calculado hasta octubre. Inicialmente la cuarentena se había dispuesto hasta el 15 de abril, se amplió hasta el 10 de mayo. Bueno, se amplía mucho más el término, no sería octubre, sino sería noviembre en base a esas consideraciones que además han sido objeto ya de, de algún reclamo de parte de los asambleístas, ministros y que dicen que van a ir a hablar con ASFI porque había una incorrecta interpretación de la ley no sabemos si es una mala interpretación o a lo mejor habría que eh, darle una vuelta a esta normativa para eh, prolongar un poco más ese tiempo, cumplir finalmente los seis meses, porque muchos dicen a los bancos no les va a afectar no el hecho de que no se pague de momento esos créditos y algunas instituciones como la Mutual menos, porque la Mutual la no tiene un propietario, todos los socios que, que tienen sus ahorros en la mutual son los propietarios, por lo tanto ellos mismos darse un mayor tiempo para pagar sus créditos que son de vivienda exclusivamente pues les va a caer muy bien. ¿Qué dice al respecto, ministro, con toda esta connotación que ha generado este comunicado de la ASFI? ¿Hasta dónde es posible, eh, si no, para decirlo en términos muy duros, respetar, eh, por lo menos cumplir lo que decía la ley extraordinaria de reprogramación de pago de créditos y servicios básicos inicialmente cuando hablaba de una postergación de seis meses después del fin de la emergencia sanitaria? A ver, Juanjo, lo que... Primero, mi padre siempre decía, tenía un dicho sabio, el que sufre anticipado sufre doble. Entonces, aquí estamos ante una emergencia muy complicada, que es el tema del coronavirus, y el gobierno ha ido acompañando, a pesar de todas las limitaciones con las que nos dejaron, tener claro de que vamos a seguir atendiendo todos los sectores. Te pongo los antecedentes. La ley dice hasta seis meses antes del... hasta seis meses. Y nosotros, en el decreto, se estableció que es este que son tres meses. Y acordate que primero dijimos, va a ser abril, mayo, junio, para empezar a pagar en julio. Y el mismo reclamo que hay en este momento, todo el mundo dijo, no, yo ya marzo, ya estoy con la cuota vencida por lo tanto, que entre marzo. Entonces, al pedido de todos los empresarios, eh, a partir de marzo se hace el diferimiento a partir de marzo, abril y mayo, para pagar en junio. Porque si hubiéramos empezado en abril, hubiera sido en julio. Pero el mismo reclamo, no había tampoco plata para lo que argumentaban, entonces lo retrasamos a marzo. Y es más, ningún ningún prestatario, pagó nada, no pagó nada, ningún costo adicional, y se reprogramó automáticamente, ni siquiera tuvieron que ir a los bancos. O sea, automáticamente los bancos dijeron, esto que tienen que pagarse entre marzo, ya incorporaron todo lo que había de marzo, abril y mayo, lo pasaron para junio. Porque nosotros emitimos esta... Este decreto aproximadamente salió en la ley, después de la ley lo hicimos en abril. Entonces iba para adelante, pero ante todos los, los planteamientos que hicieron, los mismos que están planteando ahora, que no pueden pagar en junio, lo retrocedimos a marzo. Eso demuestra que hay una flexibilidad cuando se trata de estas medidas económicas. Y lo que estamos haciendo, falta todavía casi tres semanas, para que llegue mayo y a partir de ahí los pagos que se deben realizar, estamos, vamos a hacer las reuniones para ver las posibilidades, pero también estamos analizando el tema del impacto del coronavirus, para ver el tema de flexibilización, porque definitivamente no se puede pedir a nadie que se pague si es que no está trabajando, pero también hay que resguardar el tema de la estabilidad económica en el mediano y largo plazo. Entonces, vamos a sentarnos a, a negociar, ya la ASI tiene instrucciones de ir viendo con Asoban reuniones, porque algo que hemos tenido, si te fijas, Juan José, es que todos los sectores han puesto de su parte en este problema. Entonces, yo no le veo problema de volverse a sentar, para, así como cuando volvimos a marzo, y se les alivió marzo porque no tenían, también podemos ver ahora, pero eso necesitamos algunas reuniones técnicas, y no nos estamos saliendo ni de la ley, ni de los decretos que estamos establecidos, pero algo que Panamericana siempre dice, y usted lo, lo plantea, es que no esté escrito en piedra. Estamos en una emergencia y hay un seguimiento permanente, en eso es una preocupación de la Presidente, siempre está eh, haciendo el seguimiento, cómo va esto, cuál es este tema, porque también a ella le llega la información, le llegan las quejas, y ella siempre está encima, tiene un sistema de, de información y de y muchas veces de dar las instrucciones en las cuales nos, permita, nos permite también decisiones políticas de nivel político mucho más fácil que eh, en anteriores gestiones. Por lo tanto, aquí toda la predisposición para revisar todo lo que se refiere a los problemas que tiene cada uno. Ahora, lo que hay que dejar claro también es que los empresarios, pequeños, medianos, son muchos años que tienen su relación con el banco. O sea, ya son caseritos, si querés verlo desde el punto de vista financiero de su banco. Tienen su oficial de crédito, que conoce la situación, y también es un deber... ...de la banca mantener bien a su cliente, porque si no también la banca terminaría sin ningún justificativo. Por lo tanto son equilibrios que hay que buscar, estamos dispuestos a seguir analizando hasta aquí el tema de pago de bonos, el sistema financiero está funcionando bien, hay estos problemas lógicamente porque no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, pero la flexibilización por parte del gobierno, el equipo económico de parte de este ministerio, de parte de ASI, y de los mecanismos que tengamos de concertación, yo creo que no hay que preocuparse porque pueden haber alternativas de solución. Nos deja tranquilos, ministro. Valió la pena lo que decía su padre, ¿no? Eh, el que sufre anticipado sufre doble. Este sufrimiento de la gente que ve que no va a poder parar en junio ha logrado que usted, como la principal autoridad económica del país, eh, pueda dar estas palabras de tranquilidad que se va a buscar los equilibrios, que se va a trabajar sobre el tema, que no es algo que esté ya decidido y por supuesto eh, quedan todavía algunas semanas hasta junio, seguramente tendremos buenas decisiones al respecto para darle otra vez mayor tranquilidad y alivianar, no, no asfixiar a la población. Porque eh, nos llama la atención el hecho de que se señale de que algunos se están preguntando cuándo van a pagar, serán muy pocos. Si los que pueden pagar, que lo hagan finalmente, ¿no? No tienen necesidad de recurrir a nadie para preguntar desde cuándo pueden pagar. Si uno quiere hacerlo, lo hace porque tiene disponibilidad económica, pero hay una gran mayoría que no y no se trata de ser asalariado porque muchos asalariados hoy ministro especialmente el sector privado sus empresas no tienen ingresos y están reduciendo sueldos o están pagando solo algún porcentaje del haber lo que representan los hechos una gran complicación para las personas ni qué decir de los sectores que trabajan a diario le comentábamos ese llamado de un transportista que nos decía voy a tener que salir de manera oculta furtiva a trabajar durante este tiempo para para junio porque no voy a lograr de otra manera recaudar dinero para poder pagar mi crédito. Es decir que son muchas las consideraciones que hacen que la balanza se incline a favor de la gente, ¿no? Y no quisiéramos pensar lo que decía la diputada y Sandoval, de que aquí se quiere eh, privilegiar o se está priorizando los intereses de las entidades financieras antes que de la población. Sin duda que aquello no debe ser cierto, ¿no? Ustedes están trabajando por el bien común. Y ese es otro elemento fundamental. Si, si ustedes van a dar la posibilidad de que la gente vaya a renegociar su deuda a los bancos, vamos a tener otra aglomeración. Y eso es lo que no se quiere. Cuando hoy el gobierno, la presidenta, eh, todos piden que nos quedemos en casa. Ministro, ha sido de verdad muy eh, bueno conversar con usted. Eh, habíamos... Eh, anticipado nuestra expectativa y esperanza de que vamos a lograr una palabra tranquilizadora y confiable a través de la principal autoridad económica y que valga la oportunidad para hacer nuestro agradecimiento de parte de todos los oyentes porque mientras conversamos lo felicitan, ministro con mucho aprecio ya nos imaginamos haber recibido a un país con serios problemas económicos después de lo que dejó el anterior gobierno y que encima le llegue una pandemia una emergencia sanitaria Ministro, usted o tiene una varita mágica o es un economista de tan alto nivel que tenemos que agradecer a Dios de que esté en esa cartera para poder conducir al país por el mejor camino, para que podamos resolver este tema juntos, unidos y, y siempre viendo hacia adelante, ¿no? Por nuestra querida Bolivia. Gracias, ministro, por haber conversado con Panamericana. Ha sido usted muy amable. Juan José y a toda esa audiencia... Confiar en que tenemos una presidenta que sí se encarga del tema económico, está encima, estamos nosotros encima, pero sin el apoyo del pueblo boliviano tampoco no somos nada. Eso tenemos que dejarlo claro. Este sacrificio es de todos y sobre todo conocer a ustedes como Panamericana ese equilibrio que tienen en la información que nos llega también y nos sirve de orientación es lo que nos hace ser mejores cada día. Y creo que vamos a salir, porque es un problema que no lo hemos, no lo hemos creado acá, está a nivel mundial, y creo que todos tenemos la capacidad como país para seguir adelante. Que Dios los bendiga. Gracias, ministro, por sus palabras y confianza en Panamericana. Sin duda, siempre estamos en esa tarea permanente de orientación, de equilibrio, de transparencia, de la información que requiere nuestra audiencia. Ha sido muy amable. Muy buenos días, hasta otro momento. Un saludo.